Sí, muy bien. ¿Qué tipo de funcionalidad social o, o va, es de pago? Eh, ¿No? ¿Es software libre? Sí, o sea, la idea sería eh, construirla bajo los principios del software libre. La intención, y es, es muy importante, es o sea, por un lado, y es, es lo desafiante de este tipo de sistemas de software, que nacen con la intención de aceptar la realidad política de allá donde se usa. Entonces, van a, van a tratar de atacar al, al tejido social. ¿vale? Entonces, eh, no solo es generar funcionalidad, sino que tienes que generar alrededor de esa funcionalidad procedimientos de uso. Mm, ahora llego a tu, a tu pregunta, sé que me estoy enrollando. A, a lo que voy es, es un sistema que tiene que estar a disposición de todo el mundo, o sea, tiene que ser gratuito, porque la intención es, para que tenga sentido, es que lo usen todo tipo de colectivos o sea, que sea el lugar donde si tú Ramón quieres eh, ver qué está pasando en Alcalá en temas cívicos, pues que va, sea ahí donde, donde inmediatamente pensase en ¿vale? entonces, necesariamente tiene que ser eh, abierto eh, a todo el mundo, gratuito y, y es a lo que iba tiene que ser gestionado de tal manera, o sea, tiene que ser de alguna manera los propios Movimientos e instituciones que viven en ese territorio, quienes lo estén gestionando, para que te pueda inspirar confianza. Porque aquí estamos hablando de, de, de participación, de política. Entonces, eh, si quien está al cargo de manejar un sistema así, ¿eh? Eh, pues puede tener intereses, y es el problema de los sistemas que muchas veces generan los ayuntamientos, que al final. Eh, son parte de las discusiones y, y van a controlar que no se les vaya de madre pero tiene que ser como un espacio neutral ¿vale? que esté a disposición de todos y por eso, sí, podría ser gratuito con modelos de software libre y expresamente abierto a que sea administrado por los propios usuarios Ok, entonces un sistema simple, que sea fácilmente mantendible, ¿Sí? ¿sí? llevará tiempo para comprobarlo, ¿no? gratuito, que todo el mundo pueda usarlo, pero ¿cómo se sostiene? No siempre que sea, algo costará mantenerlo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ideas de sostenibilidad en el modelo de negocio has pensado para mantenerlo, aunque sea periódico? O sea, los, los costes, eh, afortunadamente al día de hoy, los costes de, de mantenimiento puramente técnico ¿eh? Eh, son muy, muy, muy bajos. O sea, para ponerlo en marcha, y, y echarlo a rodar ¿eh? y experimentar es afortunadamente es Facebook, por ejemplo, cuando se creó se creó en dos meses por el loco aquel sí. eh, y se echó a rodar y el coste total pues, fue, fue mínimo entonces, inicialmente para las primeras fases de experimentación ¿vale? eh, no es un factor crítico pero, efectivamente la sostenibilidad es un elemento que, que, que tiene que que pensarse para todos los niveles, desde el desarrollo a la sostenibilidad funcional a eh, eso que hemos dicho de procedimientos de uso, ¿vale?, institucional entonces, eh, la esencia que hay es integrar con el sistema modelos pues por ejemplo, hablamos de administración, eh, sería fractal o reticular, es decir, que eh, o sea, hay un afán, y va a ser exquisito, de conseguir que, digamos, eh, el coste más eh, importante sería si hubiese que hacer una administración del sistema, ¿verdad? Es un poco estilo, pues, eh, igual que en Facebook, de alguna manera, ellos están proporcionando una plataforma y realmente son los propios usuarios los que crean los grupos, los que los administran, los que generan el contenido, los que crean páginas que tienen el botón me gusta, pues sería un poco con esa lógica, o sea, el objetivo es crear un sistema que sea a esos niveles que digamos que no tenga que haber una administración central ¿vale? con lo que eh, serían los propios ciudadanos con sus interacciones los que eh, están <coughs> generándolo no obstante eh, vamos a, a algo básico que, que sería pues si, si quiere desarrollarse por un lado esto se va a desarrollar como software libre con lo que en la medida en que empiece a haber gente que eh, crea en ello pues el software libre es, que, es una idea de que el código está abierto y que cualquiera puede contribuir, digamos, con, sea hacer traducciones, sea programar código, sea probar el sistema. Entonces, esos son los modelos, pero efectivamente, eh, o sea, eh, de cara a nosotros, por ejemplo como asociación en este proceso de, de impulsarlo, hay que ver eh, fórmulas que generen ese mínimo de ingresos. ¿Sí? y se están, se están valorando o sea, a lo largo de estos años se ha buscado apoyo institucional y no se ha conseguido en ningún caso tal vez era demasiado abstracto tal vez no supimos venderlo eh, la sensación que tenemos es que va a ser mucho más fácil y por supuesto es, es uno de los resultados de toda esta investigación doctoral que menos rollo y más hacer o sea, va a ser mucho más fácil conseguir apoyos o sea, se han pensado unos cuantos modelos una vez que tienes algo que está funcionando, ¿vale? Desde el de a los ayuntamientos, a las instituciones regionales para que corran con los cargos básicos y luego ellos pueden utilizarlo, o sea que para las organizaciones eh, ciudadanas sea gratuito pero que instituciones, por ejemplo, puedan eh, pagar o tener algunos valores añadidos. En Europa está cambiando mucho, se está cuestionando mucho a día de hoy la Unión Europea cómo están financiando. O sea, se han dado cuenta que en 10 años en todos estos temas de tecnologías innovación social han conseguido apenas resultados. Entonces están cambiando los modelos de negocio y van a ir mucho más hacia esto, hacia proyectos que están en marcha, el, el poder darles un poco ese mínimo de, de, de sangre para que, que puedan madurar. Entonces, es, es esencial, pero para lo que queremos iniciar ahora, que es el trabajo de, de aquí a un año, ¿vale? O sea, necesitamos tener programadores, necesitamos tener todo ese grupúsculo de gente, testadores, pero eso eh, lo estamos estructurando de manera que, que casi, a base de eh, coordinar esos esfuerzos voluntarios chiquitos que distintas personas eh, pues, pues puedan aportar que eh, sea sostenible sin apenas eh, ningún tipo de, de gastos. ¿Sí? Eh es un lo permito. Sí, sí, sí. Eh, no sé, del de dinero que hay disponible para financiar ese tipo de cosas. Que no, no sé si va a que lo ¿vale? Hablo un eh, poco desde el desconocimiento. Pero digo, no, no podría ser una fórmula una alternativa. Pero razón que las no empresas quieren ver Tienes que consolidar Sí, me refiero a esa segunda fase. O... Sí, sí, sí, sí. Y hay fundaciones, echamos un vistazo a Fundación Telefónica, o sea, hay incluso. Eh, a un... Ashoka, eh, está Omidiar. O sea, hay, hay fundaciones. Omidiar desde el empleador de, de eBay. Y en esos temas están financiando cosas. O sea, que efectivamente el problema ha sido que eh, hasta ahora divertimos bastantes esfuerzos en, en, en tratar de pedir esa financiación. Y efectivamente, eh, pues ya dijimos: no, vamos a crear algo y entonces vamos a dejar de vender humo porque además es se Entonces. Eh, pues pero sí, sí, sí, sí. sí. La que idea es hacerlo con unos modelos de negocio que permitan que funcione con unos niveles de costes muy reducidos, ¿vale? Y entonces ahí se podrá buscar todo el tipo de, de carnes. Sí, perdón, perdón. Y ahora yendo en contra de lo que acabo de decir, eh, ¿qué peligros podría tener de cara a la carrita, eh, por ejemplo? entender que lo, la finalidad de los ambientes, ¿no? ¿no? Este que ahora claro, es que es como poner un poco, no sé, eh, digo, eh, el sentido de que a qué punto puede desvirtuar en la esencia o eh, la, la pureza, por así decir, de, de, de este proyecto de, de lo que está entiende Claro, eh, sí, eh, depende de cómo se estructure. depende de cómo se estructure O sea, por un lado los ambientes podrían no pagar como algo obligatorio, sino por servicios, digamos, de valor añadido, ¿vale? O sea, el que este sistema, si se empiezan a generar masas críticas y hay suficientes ciudadanos que se han registrado y que creen un poco, les gusta que sea neutral, dan como sus características, eh, este sistema podría usarse para ofrecer al ayuntamiento a un costo muchísimo menor, cosas que ahora le costarían mucho más pues por ejemplo desde encuestas sociográficas quieren plantear una, una una remodelación de algo y dicen, pues, o, o una política para atender a, a colectivos especiales sean grandes sea lo que sea y que este sistema por ejemplo les facilite o sea, hacer un tipo una encuesta de ese de ese estilo es tremendamente caro habría de diseñarlo eh, realizar entrevistas si son telefónicas o presenciales o tal pues podría ser que ese tipo de, de servicio que, eh, que para el ayuntamiento o sea, que no sea que están pagando y que por tanto yo estoy pagando y es mío sino son usuarios pero eh, están contribuyendo de esa manera y en general, eh, en cualquier caso si pagasen eh, lo que sería es limitar su potencia de influencia en la medida que es una eh, la plataforma busca generar más crítica. entonces no es tener una en Alcalá, otra en Torrejón y otra, o sea, la plataforma en principio sería unificada como, como Facebook pues, eh, que los ayuntamientos, un ayuntamiento de Alcalá esté dando un poquito de dinero eh, su capacidad de influencia en el total sería muy reducida y por eso he hablado también de gobiernos regionales ¿Vale? En el sentido o de la Unión Europea o lo que sea. O sea, se puede jugar un poco con, con eso. Pero, eh, reitero, o sea, es algo que, que hay que tener en mente, pero va a ser algo a lo que va a haber que dedicar energías y, y, y es una de las cosas que necesitamos, gente, que, que le ponga cabeza al tema de la financiación, pero sobre todo cuando tengamos un, unos primeros prototipos en marcha. ¿Sí? Bueno, yo a ver si lo, si lo que yo he captado, yo te lo devuelvo para ver si, eh, si es así, ¿vale? Sí. Yo llego a la conclusión de lo que tú nos cuentas, que es eh, crear una especie de herramienta ¿vale? para que eh, eh, distintos grupos que se están moviendo en distintas áreas eh, puedan tener eh, comunicación, uh -huh. puedan saber los unos de los otros. No sé si esto es así o no es así. O sea, si lo he captado bien, ¿no? Sí, es, es el punto de partida. Eso es el punto de partida. Entonces, eh, por ejemplo, por concretar, ¿no? Porque yo lo visualizo. Sí. Eh, ¿Cuál es vuestro punto de partida? ¿Por dónde vais a empezar? Por ejemplo, eh, en, eh, en Alcalá vais a crear un directorio de distintas asociaciones que se están moviendo. Eh, ¿Cómo vais a empezar? Sí, pues eso para los. Como hemos dicho, eh, se, sería el prototipo que ya durante el prototipo estamos en contacto con, con ciertos colectivos. Entonces, eh, digamos, en la propia creación de la herramienta eh, están participando gente que está metida directamente. Al final, unos están en varios sitios, que si sí, eh, hay simpatías de todo tipo, asociaciones de vecinos. Pero eh, lo siguiente es hacer lo que se llama un proyecto piloto, ¿vale? Y es un entorno pequeño donde hay, nos queda todo más cerca, donde hay un poco está todo más controlado y ahí expresamente pues partiríamos de los listados de, de asociaciones que haya del ayuntamiento y así, y se podrían incluso expresamente eh, convocar a la gente, explicarlo, hacer talleres de cómo se usa, ¿vale? Y entonces, en Alcalá sería efectivamente, o sea, toda esa masa viva, incluso partidos políticos, tanto los que tienen representación como los que no, eh, todo el tipo de colectivos informales, o sea, el expresamente buscarlos, ¿m? o sea, ahí sí que se pondría un poco de cuidado extra para conseguir que, que esté burbujeando cuando empieza, ¿vale? Y, eh, por un lado, eso a nivel de organizaciones empezaría por ahí, ¿sí? Y los propios miembros de las organizaciones empezarían siendo, pues, pues, pues usuarios. Además, el sistema tiene que tener... Eh, de aprendizaje, o sea, tiene que ser muy fácil que una persona llegue al sistema y pueda, desde el primer momento, hacer algo, ¿Vale? Desde ver dónde tú estás y ver qué alrededor, que casi no te supone nada eh, pero tiene que estar muy integrado para que sea muy fácil también ese efecto contagio el que si tú ves un evento que a ti te, te, te agrada pues sea fácil que lo compartas con tus contactos que lo publiques en eh, Facebook, etcétera, Entonces, digamos que tiene que ser muy fácil que un usuario que empiece a interactuar y que le agrada ¿vale? y que empiece a sacarle utilidad, como que eh, lo pueda contagiar a, a los demás. ¿Sí? Pero por cómo empezar sería, efectivamente, eh, contactar expresamente con, con colectivos incluso acompañar el proceso, porque por un lado es que se sepa que, que quién está pero sobre todo lo interesante es cuando empiezas a informar sobre iniciativas y sobre los eventos que, es, que componen esas iniciativas. O sea, no pretende ser algo que ocurra en Internet, sino ser una herramienta que apoya las actividades físicas, ¿vale? Entonces, pues desde carachofa el que pueda informar de, de, de ciertas actividades, de, van a hablar del proyecto, ¿vale? O el 15M pueda eh, hablar de sus asambleas y, que, y, y sobre todo, ahí empiezas a favorecer el que eh, se eleve la calidad. Por un lado, el sistema podría fácil el dar orientaciones metodológicas, ¿vale? Es decir, pues un grupo de ciudadanos que ve un problema, el, el río, un problema ecológico, ¿vale? El, las márgenes del río están descuidadas, están y dicen aquí tenemos que hacer algo. Y dicen, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? pues una de las cosas que el sistema haría, no, no el propio sistema, pero sería redirigir un poco a, pues, lo primero encuentra a cinco personas que compartan tu visión del problema y luego ya empiezas a, a reflexionar, luego convocas a más gente, puedes generar un evento, o sea, por un lado sería ese acompañamiento metodológico y, dos, cuando tú vas a generar un evento, en la medida en que el sistema te te sugiere, te pide, no que digas un título para el evento, como lanzamiento del proyecto Kyopol, pero te dice, bueno, ¿y cuál va a ser? O sea, ¿cuál es el objetivo del evento? ¿Y cuál va a ser el orden del día? No, no tanto el orden del día, sino las partes. ¿Y qué metodología vas a usar en cada una de ellas? ¿Verdad? O sea, como que sutilmente, pero ayuda a esa escuela de ciudadanía en la que eh, la gente va más y más aprendiendo a utilizar. Y luego, otro de los efectos interesantes es que en la medida que empiezo a usarse a lo largo del tiempo, el sistema, aquí a un, un punto, no sé dónde estoy, aquí. es el, el elemento temporal, tú puedes mirar qué es lo que va a pasar en la próxima semana, pero también puedes revisar qué es lo que fue pasando, la sala Tú no has podido ir a un evento del 15M, en la medida en que eh, la organización o quienes estén detrás toman notas ¿ah? y digamos, queda, o sea, lo bueno es que el sistema pasaría a ser un poco como la memoria de todo lo que vaya ocurriendo. Es una manera muy sencilla porque ahora mismo se hacen actas y publican en un blog, pero al final es confuso. Dices, yo si quiero tengo que ir ahí, tengo que buscarlo, tengo que... Eh, digamos, el, el nivel de esfuerzo que se supone no es tantísimo, pero es lo suficiente para que apenas nadie lo, lo, lo, lo mire. Entonces, el hecho que el sistema... Busque bajar esas barreras expresamente y, y pase a ser eso, una memoria. Tú dices, aquí hay una iniciativa, te enteras cuando ya lleva un mes en marcha. Pues dices, a ver qué eventos tuvo antes y qué pasó en cada uno de esos eventos. ¿vale? Pasaría estar ahí como una memoria. O ves que un colectivo convoca para discutir sobre plan de barrio. Y dices, ¿qué colectivo es este? Puedes ver en qué cosas has estado eh, metida y ver si te, si te inspira confianza o no. Etcétera. Entonces, cuanto más la gente lo vaya usando y más a lo largo del tiempo, como que se va generando, lo vean un poquitín capital social, como esa ese, eh, memoria cívica también de la ciudad. ¿Sí? Más o menos. Y a nivel institucional, ¿qué, qué provecho puede tener las, los, las corporaciones municipales? grandes instituciones, etcétera, que digamos que, es, que son la parte no colaborativa de este... ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo suscitar ese interés para que ellos eh, eh, descubran que esto les puede servir de ayuda? De, de todo, Ahí hay municipios más abiertos, otros totalmente cerrados. La idea es, eh, con este sistema, o sea, cualquier cosa participativa, si puedes contar con las instituciones, puedes tener al tomador de decisión, tú quieres que el ayuntamiento haga algo. Lo ideal es trabajar con él. O sea, siempre... Eh, pues eso, estamos hablando de simbiosis, de colaboración, pues lo mejor es que estén todos los implicados. Lo bueno del sistema este es que, o sea, todas las herramientas que están ahí están a disposición del ayuntamiento para que convocen, para que tal, pero están a disposición también de, de, de todo el resto de organizaciones que hay en la ciudad ¿vale? entonces pongamos un escenario en el que el ayuntamiento está a lo suyo, y dice no, si ya hacemos participación, yo hablo con los, a las asociaciones, a los vecinos, todos los, cada dos meses, tal, ¿vale? y que, es, eh, o sea, en aquellos casos en que el ayuntamiento no le salga de por sí, los ciudadanos pueden organizarse por su lado ¿Vale? Entonces sería un caso pues en el que unos ciudadanos han preparado una propuesta, la han trabajado conjuntamente, una vez que han preparado la propuesta de esta madura, hacen un llamado a toda la población del municipio para que, eh, simplemente para que firmen, es, electrónicamente eso va a ser, es, es posible ya, pero cada vez se va a generalizar más, el que, y entonces cuando van a llegar al ayuntamiento lo van a llegar con un escrito que ya no es una asociación y tal, van a decir, mira, esto... Ha sido todo este proceso, ¿vale? Aquí han participado tantos colectivos, tantísimos ciudadanos han dicho que quieren que le prestes una respetuosa atención, ¿vale? O no necesariamente implementarlo, pero y eh, aún es más, eh, todos esos 10.000 ciudadanos que, que firmaron, si tú... Esto no lo tratas respetuosamente están dispuestos... Eh, o sea, yo les puedo... Van a poder ser convocados por los organizadores con solo dar un clic, ¿vale? Les vamos a poder decir cómo nos has tratado. Y están dispuestos a montártela cada 15 días en la Plaza de Cervantes hasta que lo hagas bien. O sea, que lo bueno de esto es que es, por las buenas, estupendo, por las malas, también. No es lo mejor, pero también. Entonces, en un caso así, lo lógico es que un ayuntamiento diga... Para la próxima, avisarme desde el comienzo, que yo quiero ser parte, ¿vale? Entonces, es ese darse cuenta, o sea, no vale todos los políticos, la mayoría de los políticos que tenemos es una pena, pero esto de la participación lo lleva muy mal, o sea, creen en la representación y tú me has votado, ahora cállate por cuatro años. Entonces, eh, el objetivo del sistema es trabajar con los políticos, pero tiene que ser cierto tipo de políticos que creen en trabajar con los ciudadanos, en escuchar a los ciudadanos, entonces... Una de las potenciales de estos sistemas es precisamente ayudar a que si en alguna ciudad ese tipo de políticos eh, no existen, pues el que sean reemplazados por otros. El que surjan partidos ciudadanos que dicen, estamos hartos de que no se nos escuche, nos vamos a movilizar por nuestra cuenta. ¿Vale? Entonces todo ese tipo de dinámicas eh, pues puede favorecer el que incluso partidos que que hasta ahora solo tienen la retórica, pues digan, no, es que se den cuenta de que ya no es que pueden simplemente decir participación y no hacerla, sino es sí o sí. O sea, se abre a la libre competencia esta eh, capacidad de impulsar procesos y en cuanto hay libre competencia, pues sobreviven los, los más adaptados. Y lo cierto es que la clase política que tenemos, en muchos casos, están muy poco adaptados para algo tan sencillo, pues, escuchar, ¿vale? Eh, por ahí van los tiros. Que esto, a lo mejor, hay entornos, eh, países donde puede funcionar, hay entornos donde no funcionará para nada. Hay zonas de España donde funcion se funciona mucho más con el clientelismo, con las tradiciones políticas, eh, una, un tejido social poco desarrollado y, y a lo mejor en esos entornos, pues por más que la herramienta sea linda, no va a funcionar, pero nuestra intención es cubrir al máximo y que allá donde pueda aportar utilidad, que empiece a ser usada. Y luego se producirán efectos de contagio, de que a lo mejor desde Alcalá decimos, oye, mira lo que han hecho en Torrejón usando esto y han conseguido no sé qué, pues queremos copiarlo. Y, y, y entonces además es que puedes ver todo el proceso que fueron siguiendo los de Torrejón ver los problemas que tuvieron, puedes contactarles, puedes. o sea, es ese facilitar el que neuronas colocadas en distintos puntos pues, pues puedan vibrar juntas. Una sí. Con todo esto que estamos hablando, es una problemática, porque eh, buscando un poco la semejanza del Facebook o cosas de estas.. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, de, eh, ¿Cómo esto no se puede manipular de alguna forma? Porque yo por ejemplo, puedo crear mm, dos mil usuarios con mi nombre y, y empezar a escribir pues quiero que me pongan un polideportivo en mi barrio y hay dos mil personas, que soy yo mismo, que quiero un polideportivo en mi barrio. ¿Esto de qué forma se puede personalizar? Porque supongo que... Sí, eso, el, eso es un mecanismo. Es un mecanismo sí. de, de, de, de mucho tipos eh, desde eh, controlar, digamos, esa creación indiscriminada de usuarios. Y sobre todo lo que tiene de, de interesante, o sea, eh, aquí esto ya ocurre en Facebook. En Facebook en principio tú solo puedes crear un usuario con una persona detrás, ¿vale? Y lo mismo que pasa en Facebook, que tú podrías crear dos mil perfiles, pero si yo veo que acaban de ser creados todos el mismo día, no sé qué, eh, como que se canta mucho. En este caso... Eh, las interacciones que tú vas haciendo con el sistema van formando parte de lo que se llama tu reputación, ¿vale? o sea, pasa a ser tu histórico, igual las organizaciones que, que los individuos ¿vale? entonces aparte de que para ciertas cosas pues por ejemplo, recogidas de firmas puedas exigir niveles de autentificación mayor podrías por ejemplo pedir que se firme con firma electrónica, con el DNI y entonces... Una recogida de firmas de ese estilo equivaldría a hacer un referéndum en la ciudad, ¿vale? Porque tú ya presentas 50.000 firmas y dices, y usted solo sacó 48.000 votos cuando fue elegido, así que a ver quién tiene más legitimidad. O sea, es, es esa bien, esa lucha por, por darle dientes a la participación, que te puedan morder donde los electores. Ese tipo de problemas están ahí y eh, el sistema tiene que tener como su propio sistema inmunitario. En muchas ocasiones habrá conflictos, habrá personas que, que, que, que lleguen a, a tener problemas y ahí, pues como ocurre por ejemplo en la Wikipedia, esta enciclopedia eh, eh, virtual, que a veces tienes dos personas que quieren escribir el mismo artículo y tienen su, lo ven de manera distinta. Y ahí hay procedimientos que en este caso pues, pues, se activaría a usuarios, que están dispuestos a actuar de, de jueces o, o mediar, ver si alguien está eh, insultando, amenazando, ese tipo de cosas. O sea, tiene que tener funcionalidades que son muy complejas internamente, pero tiene que ser muy fácil de usar. Lo de denunciar. O... Denunciar, todo ese tipo de cosas. O sea, están no es inventar nada nuevo, es conjugar sí. cosas que ya existen de manera inteligente y fin Sí, sí, a ver, con ¿sí? ¿no? esto hablamos de democracia, democracia es participar, opinar, pero opinar es también tomar decisiones. ¿Vale? Para ustedes no ser, si le, la cuestión es que si la herramienta se puede tomar decisiones, lo importante es utilizar la herramienta para ejecutar. para estar, la estructura del Estado, ayuntamientos, media y si no se implica a esos organismos, eh, por mucho que se hable su opinión, no para nada. Por ejemplo, con eh, de firmas que editan de Internet, por ejemplo, firmas con el DNI de la relación en pago, eh, 15M, eh, o con las plataformas que se están creando ahora, por ejemplo, la defensa de lo público, se puede hacer lo que sea, lo hace de opinar, pero si no se implica, a, yo creo que esta herramienta estaría bien, pero no si, si no se implica a los ayuntamientos, los a, a que lo utilice de alguna forma. Yo creo que no solo había que convencer a la sino también había que convencer a, a, a, al Estado, a de, de algún a nivel, para que lo utilice bien, no solo como a nivel de cuentas, sino pero eh, no solo a nivel de más sino incluso tipo de referente, es decir, que realmente eh, cualquier ayuntamiento, lo, si, si, no, si al final no hay un ayuntamiento, una buena autónoma que realmente lo utilice como herramienta para la toma de decisiones de su propio de su propia estructura. Al final va a ser papel mojado como se están ocurriendo ahora muchas, muchas cosas. Yo pienso que, aparte de la herramienta, si no se implica al, al Estado, o a la estructura del Estado, el no ayuntamiento, gobierno, comunidad autónoma, si no se implica, al final sería hacer, hacer como un gobierno, una estructura de Estado paralelo, pero al final no tiene el poder de ejecución. Claro, pero si no se ejecuta, claro, al final pero, pero, simplemente son opiniones, decisiones, pero lo que yo creo que es importante es implicar, y ejecutar. Sí. Igual sí. que he intentado convencer y cambiar la estructura de los ayuntamientos, ¿no? la gente que hay. Ahí. Pero si no se les convence. Claro, pero ¿cómo se les convence? O sea, volvemos sí. a lo mismo. El objetivo es implicado. No, pero no, pero, pero, decir, pero que. Hay, ahora mismo hay muchas movilizaciones, pero los ayuntamientos, los autonomas, el Estado es sordo. Sí, no. O sea, eh, yo eh, con, con muchos casos, pues desde la princesa ahora mismo a la. La pared esa que montaron en. en ¿Cómo se llama? En, en, en, en Alcalá, en el barco. En Nueva Alcalá, sí. etcétera O sea, que digo, eh, el, el ayuntamiento, por un lado. A ver, vamos a, a ponerlo con orden. El objetivo es que, que sean parte, ¿vale? Y, y queremos hacerlo, convencerlo por las buenas. Pero hay algunos que es que realmente en su DNA político no están dispuestos. Y entonces, es ahí donde entra el por las malas. El sistema no pretende tomar decisiones... No, no, no, al principio, lo, lo, planteas como, lo planteas como independiente de los órganos de, de poder. Sí. Sí, sí. Yo creo que, que desde el primer momento, aunque sean solo puntual, sitios puntuales, se tendrían que integrar ya para, para no. ser ejemplo. Porque si no... Espera, eh, o sea, la idea es... Sí, no, claro. sí, me gusta mucho muy bien la idea, pero si realmente la democracia no consigue ejecutar nada, no, pero por eso mismo. intenciones eh, en la plataforma no se decide nada, o sea aquí los ciudadanos deciden qué van a hacer ellos, ¿vale? Y lo que deciden es vamos a organizar, ¿eh? a organizarnos para si el ayuntamiento va por las es estupendo, pero si no, vamos a organizarnos para hacer presión al ayuntamiento para que nos escuche, ¿vale? Y ese es el, el caso de por las malas. Y de hecho es que o sea, los poderes están acostumbrados a ignorar según qué tipo de movilizaciones, ¿vale? Si tú les montas una huelga eh, general, les da lo mismo, ¿vale? Pero si tú les haces una protesta consistente, pacífica, creativa, ¿vale? De, desde montarles el circo eh, de manera regular cada semana, ¿vale? ¿eh? O eh, decir, pues vamos a dejarte pagar impuestos coordinadamente. O mi, mi tipo de cosas, ahí es la creatividad de los ciudadanos. La herramienta no hace nada y no se decide nada. Los ciudadanos deciden sobre ellos mismos. En el sentido de que si se ponen de acuerdo y no es la herramienta, es, es, la herramienta ayuda a que estén todos al día y a que digan, oye, que el ayuntamiento nos dijo que iba a hacer esto hoy y no lo ha hecho, mañana vamos a montársela, por ejemplo, y, y que sea mucho más, más fácil. Pero... Eh, es la lógica, y de hecho, eso, cuando hay algo así consistente que se le resiste lo normal es que se... perdón en la expresión, que se caen por la pata baja y en el, eh, la barrera esta de Nuevo Alcalá fue un caso paradigmático que lo hicieron por su cuenta y empezó a haber un poquitín de movilización que no fue muy, muy gorda y al final eh, dijeron, dieron marcha atrás y con eso, como muchas plantas lo bueno del sistema es a las buenas, estupendo, a las malas también. Y no es el sistema del que tiene que integrarse con, con el ayuntamiento, tal, son los propios ciudadanos. O sea, esto es, no es más que una herramienta que facilita que los ciudadanos potencien su capacidad de incidencia. ¿sí? Y son ellos los que van a hacer ver. Y imagínate una que, que, que le montan una al ayuntamiento, ¿vale? y el ayuntamiento, porque es de la vieja escuela, dice no, no, no, no, a mí esto me da igual, a mí me han Y esos ciudadanos hartos dicen sí, pues vamos a montar nuestro propio partido independiente, ciudadano. Que esto ha pasado en corredores y en otros sitios. Y, y no necesariamente hacerse con el poder, pero en las siguientes elecciones, el tener, ser llave a lo mejor para formar gobierno, eh, o sea, no hay nada que tengan más pánico los políticos que la pérdida de votos. Entonces, el tener esa capacidad de... Eh, cada ciudad será distinto. Habrá distintas alianzas. A lo mejor puedes trabajar con ciertos partidos y con otros no, pero... Esto es una herramienta y ahí es... las propias gentes, los propios movimientos, los que ven cómo eh, hacen para impulsar aquello que, que es bueno para cada uno. O sea, no, no sé, creo que... O sea, eh, coincido en que es necesario explicarles... Pero yo pienso que ahora mismo la, la sociedad no no la mayoría de la, la para que eso se tiene que es una mayoría amplia claro. no, sí. en, en temas políticos una minoría organizada es una mayoría política o sea no y, y es lo bueno de, de, de este planteamiento es que no esperamos no esperamos a que los políticos se den cuenta no esperamos a que la ciudadanía se despierte es al revés es, un, es buscar a lo que se llama desviantes positivos son aquellos que hacen que son un poquito raros por lo que sea porque... Eh, tienen una conciencia social muy fuerte o a saber aquellos que están haciendo ya aquello que es bueno para la sociedad y a esos les das visibilidad y les potencias les das más capacidad y en la medida en que esos que ya están despiertos, que son minoría al final va a ser siempre una minoría ha así, así a lo largo de toda la historia de la humanidad o sea, ojalá cambie, pero si tú a esos los potencias el que otros vean que se puede es lo que va a generar ese efecto seducción y que va a hacer que, eh, en vez de ser un 4%, sea un 10%. Pero es que, si un 10% de una ciudad eh, pasa a funcionarse en una lógica colaborativa y, y de resolver problemas, incluso no de pedir al ayuntamiento, sino de decir, nos apañamos nosotros. O sea, el tema es muy delicado. Eh, desahucios ahora. Pues a lo mejor, para ciertas dinámicas que no nos están resolviendo desde arriba el que eh, las familias de una ciudad digan, no puede ser que los niños estén en la calle y se organicen esto, hay, hay asociaciones que, que hacen cosas parecidas que chicos que se van de casa, consiguen eh, sacarlos de la calle de, por unas noches tú te vienes a mi casa, que tengo un cuarto acondicionado para estas cosas, y, o sea, muchas de las cosas no, no requieren de, de, de del poder de, de las instituciones. Pero. La el pre está para que lo todos, no, no, ¿Sí? no para no crear una, una estructura paralela. No, no, lo que, pues, es que todo el Estado se tenía que aceptar de, de esos chicos. Pero si no se hace, habrá que cambiarlos, sin sí. duda. Pero no estar que cambien ellos para hacerlo. No, pero lo bueno es que se sí. puede tomar posesión de ellas. O sea, es muy fácil, sobre todo a nivel local, el dejar de lado los partidos tradicionales es. Tremendamente fácil. Sí. Los partidos nacionales tienen un nivel de afiliación y de apoyo social que es tremendamente reducido. O sea, casi hay que decía, de la mejor manera de la política, si, si no te gusta lo que está haciendo el SOE, basta con que juntes a muy poquitos cientos, decidáis, eh, os, os eh, afiliáis, y, y, y es tremendamente fácil. Eh, Incluso tomar con el, el, el control de partidos establecidos mucho más fácil el que surjan iniciativas ciudadanas. Que en su DNA político sea el de nosotros vamos a gobernar escuchando. Pero, o sea, sí, sí, creo que en el fondo estamos alineados, sí. Pedro, ¿y de cara a tener un mayor control sobre el eh, fondo lo que se está gastando en los colineros? O sea, ¿de cara a, a decir que una mayor transparencia política? De, de, de una desde ese punto de vista, o, Pues porque lo que veo es más como desde la ciudadanía, las instituciones, ¿no? O, desde lo que ya se está haciendo en las instituciones se podría exigir también eh, pues eso, ¿no? que sean más transparentes, que sean más. Sí, o sea, eso se entronca mucho y es un ámbito en el que está explotando ahora mismo transparencia es lo llaman Open Government, eh, Government que es un gobierno abierto que está basado en transparencia, participación y colaboración. La transparencia es un prerequisito para una participación que tenga sentido. O sea, necesitas tener acceso. Y hay un movimiento muy fuerte y, y hay... los gobiernos están entrándole poco a poco, más a nivel, eh, pues, por ejemplo, el País Vasco está bastante avanzado, que es un ábreme. Tus bases de datos. Ábreme y ponlos en código, eh, en formato que sea legible por computadoras de manera que yo pueda atacar a tus datos y elaborar con ello gráficos, elaborar con ello estudios, juntarlos con otros gráficos y tal. O sea, eso hay un movimiento muy fuerte, ¿vale? Eh, en ese movimiento, de hecho, lo que les pasa es que quieren abrir, abrir, abrir, abrir acceso a datos, pero no tienen claro después qué se hace con ellos. Entonces. Digamos, esta herramienta trabajaría a ese otro nivel ¿vale? o sea, Esta no es expresamente eh, una plataforma de apertura de datos o tal ¿vale? Lo que sí que permitiría a esta herramienta es que colectivo que a lo mejor tienen interés en eh, pues, chequear, por ejemplo, los datos de eh, el área de medio ambiente de la Comunidad de Madrid ¿vale? pues que eh, les sea más fácil coordinarse y compartir eh, cuando descubren que ha habido eh, dinero que se ha desviado, lo que sea, el montarlo, etc. Pero, o sea, está muy vinculado, pero o sea el énfasis de esto es eh, trabajar apoyándose en, en este tipo de, de, de iniciativas, sobre de, de transparencia, pero no, no expresamente, porque sería es, es, es otro ámbito. Otro Sí, yo... ah, okay. sí. eh, ¿Habéis terminado? ¿Es que yo estaba... No lo sé, o sea, el tiempo yo creo ¿Alguna... que más... Dejamos una última pregunta, si alguien quiere última pregunta. Si no, eh, yo propondría hacer una pausa de cinco minutos, por si alguien quiere ir a servicio, fumar, pedir, porque nos han dejado también la sala, entonces, pues, eh, si alguno queréis consumir alguna cosa, eh, llamamos a la camarera que vaya sirviendo... Y, Perfecto, y bien, empezamos mi parte. Muy bien. ¿Vale? Sí. Vale. Muchísimas gracias.